Hola, bienvenidos a la lección 1.2 del módulo primero del curso en línea de latín básico. En la lección anterior os, hablamos, os presentamos el latín dentro de su familia de lenguas indoeuropeas y también os dijimos las lenguas que habían derivado del latín después de su desaparición. En la lección de hoy nos vamos a fijar en las características principales que eh, definen la lengua latina. Hay miles de lenguas catalogadas en el mundo y no todas tienen las mismas características. También tenemos diferentes formas de clasificarlas, pero una de las clasificaciones más generalizadas es la que las distingue entre lenguas aislantes, lenguas aglutinantes y lenguas flexivas. ¿Qué es lo que diferencia a estos tres tipos de lengua? En esta imagen tenéis las características, las lenguas aislantes, en ellas las palabras están compuestas de un solo morfema y las relaciones sintácticas se establecen por posición dentro de la frase. En las lenguas aglutinantes las palabras están compuestas de muchos morfemas pero cada uno de ellos tiene una función específica. En las lenguas flexivas, como es el caso del latín y de todas las lenguas indoeuropeas, los morfemas pueden, tener, pueden englobar más de una categoría gramatical que actúan de manera solidaria. Aquí tenéis algunos ejemplos de lenguas aislantes, como el chino o el vietnamita, cauc chou, estamos diciendo por una parte plural y por la otra mujer, y con dos palabras separadas hemos formado en plural mujeres. Olfines es un ejemplo de lengua aglutinante, sanoinko. ahí tenemos diferentes morfemas que cada uno nos da un valor y que en una misma palabra, en una sola palabra, conseguimos una frase. ¿Eh? yo dije, ahí tenéis el valor de cada uno de los morfemas las lenguas flexivas actúan de una manera diferente eh, cada morfema como hemos dicho antes puede tener más de una función que actúa de manera solidaria y puede expresar de este modo diferentes eh, funciones sintácticas, diferentes categorías gramaticales, distinguir un singular de un plural, etc. fijaos en este ejemplo tan sencillo Agrícola, capram, portat. Tenemos ahí un dibujito que nos dice muy claro que es un agricultor lleva una cabra. Bien, si no tuviéramos el dibujito, también podríamos saber exactamente quién lleva a quién. ¿Por qué? Porque capram acaba en am, no acaba en a, como agrícola, y sabemos que esto nos está diciendo que capram es el complemento directo del verbo, mientras que agrícola es el sujeto. Si le diéramos la vuelta a la frase, capra agricolam portat, sería la cabra quien llevará la agrícola. El orden de las palabras es importante, pero no es distintivo. Podemos alterarlas y el latín, mediante esas desinencias de casos, siempre nos va a dejar claro quién es el sujeto, quién es el complemento directo, complemento indirecto, etc. Esta es la característica principal que distingue el latín del de castellano. Si nosotros tenemos claro este mecanismo, ya tenemos la clave para entender la lengua latina. Bien, hemos dicho que es una lengua flexiva porque las palabras se pueden modificar, se pueden flexionar, se pueden alterar, según su función sintáctica y diferentes categorías. Pero, todas las clases de palabras son flexivas en latín, no. Tenemos cuatro tipos de palabras que son flexivas, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, y cuatro tipos de palabras que son invariables, como son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. En estas no podemos modificar, siempre tendrán un valor, bueno, pueden tener más de un valor, según el contexto, pero no podemos alterar su forma, mientras que en las cuatro primeras sí que podemos alterar la forma. Como veréis, no aparece el artículo, el latín no conoce el artículo indefinido ni definido, es decir, podemos encontrar la palabra amicus, y el contexto nos dirá si es el amigo o un amigo cualquiera. Sí que tenemos otro tipo de determinantes, como los demostrativos, ic amicus, este amigo, meus amicus, un posesivo, mi amigo, etc. Pero el artículo no existe en latín. Y esto es lo que os queríamos decir en esta primera lección, perdón, esta es la primera lección que habla un poco de la lengua latina, ya de sus características, y continuaremos en la siguiente lección hablando de la flexión nominal. Recordad siempre que tenéis material complementario en el portal de la asignatura. Muchísimas gracias.